La gente envidiosa da toda la vida culpando a otras personas por las cosas que nunca logran y nunca mejoran, empeoran. Tienen una mente tóxica y al final mueren solas. Y a mí no me importa si nada aportan, que se jodan. Yo trabajo para hacerme el dólar. Tú trabajas para que penas te cojan. Metido en tu cuarto a solas, rascándote las bolas. Cada vez que gano se encojonan mis encojones. Yo soy Jordan. Sé que te molestan esas cosas. Que tengo una jeva que está sólida. Que me entra dinero cada hora. Que tengo una carrera exitosa. Que yo me mantengo en forma tú quieres saber cuál es la fórmula hay que ser una buena persona no una mierda como lo que eres ahora hay que dar amor para recibir rosas porque tú crees que nadie te apoya la vida es un ciclo que rebota y las consecuencias no perdonan no hay otro ser humano que responda por todo lo que te acondiciona hacerte la víctima nada soluciona todo el mundo cuenta una historia están los que luchan y los que lloran así es como yo veo las cosas salir a perderlo, haz tiempo para aprovechar el tiempo, no pierdas el tiempo, haz tiempo para hacer dinero, en vez de salir a perderlo, perdiendo el tiempo, viendo series, botando el dinero, es lo que no debe, viviendo de cheque en cheque, buscando la forma de hacer billete, mis fans que siempre son fieles, sigo elevando los niveles. Tú no tienes nada, pero quieres. El odio no nace inherentemente. Ese comportamiento se aprende. Y si uno puede aprender a ser hate, se le puede enseñar a amar también. Eso es lo que tú tienes que entender. Depende de lo que tú des. Yo tengo lo mío, ya tuve. Ahora que tú vas a hacer.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 me a new mind means give me a new perspective. Give me a new perspective. Give me a new way of looking at my situation. Give me a new way of looking at my circumstances. Get my mind ready. There's going to be blessings. There's going to be miracles. There's going to be opportunities. Oh yes, there's going to be some struggles. There's going to be some challenges. There's going to be some tests. But even the struggles are an opportunity for me to show off the victory if my mind can handle the change.